Me gustaría que me dijeras cuál ha sido tu beso favorito. Qué canción puedes escuchar diez veces seguidas sin cansarte. Si escribes con o ¿no? Que me hables de tus rincones mágicos, de tu primer <tose> recuerdo. si te gusta que te toquen el pelo de qué color son tus costillas que te llevan mañana a la cama para desayunar si crees en cosas que yo considero mentiras o estupidez como los horóscopos, la homeopatía o Dios. observar cómo te despiertas cuando esté en una pesadilla tu mirada cuando intentas no pensar en nada Avis mojados debajo de la ducha. Mirarte fijamente cuando hablas con tu madre, cuando destrozas tu diario, cuando te echas crema para ser igual de guapo. En definitiva, meterme en tu cabecita laberíntica sin preocuparme de ir dejando ningún hilo para volver a la salida.